Aplauso claro que sí. a Valentín Romero que ya oh, en acompaña. programa. Él es integrante del seleccionado argentino de Ultra Trail. Bienvenido, Valentín. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Un gusto. Gracias. Bueno, gracias ¿qué es venir? el Ultra Trail para el que no conoce? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es el, el trail running? El trail running es, es un deporte de, de, de correr por montaña prácticamente. Muy bien que es distinto al running de calle o pista. Claro. Corres por montaña, senderos, todo lo que no tenga que ver con calle. Sí hay partes del circuito que corres por calle, pero claro. normalmente siempre es por montaña. Claro, la calle es solamente sendero. para conectar un tramo con el otro, pero son actual, transiciones por la montaña. Bueno, sí. Mendoza es un lugar es el mismo, ideal claro. entonces para, eh, para practicar este deporte. Mendoza para mí es una de las mejores provincias para practicarlo. Excelente. <risa> Ay, y sí. ahora formando parte del seleccionado argentino, nada más y nada menos, sí. Valentín, que eso es muy importante. Es un orgullo y una felicidad plena para mí, porque creo que todo deportista, eh, cuando se mete un deporte el, el máximo objetivo es Exacto. algún día representar a su país, creo Sin que estoy muy contento por ese resultado. Bueno, Facu, gracias por acompañarnos, no, obviamente él oh, es nuestro Clary. compañero que nos acerca a los deportes y que también nos permite entrevistar a estos grandes deportistas que tenemos acá en la provincia. Gracias, Clary. Vale, me quiero meter con vos en la carrera. Este, ¿Qué tiene de diferente, por ahí, correr a nivel personal, que haciéndolo con la camiseta de la selección y representando al país en un uh -huh. sudamericano como fue el de San Juan? Y es, yo lo noté muy distinto, sentí dos sensaciones eh, muy distintas. Cuando corro por mi cuenta propia, con mi grupo de entrenamiento, es como que soy yo nada más y es dar lo mejor y buscar el mejor rendimiento y, y ir a la, a la uh -huh. posición y al, y, al, y al puesto, por así decirlo. Pero en, en esta experiencia fue como muy distinto. Es como compartí la carrera con Yamil, que es en el video que, que pasé también, llegamos hicimos toda la carrera juntos, fuimos compañeros de habitación yo lo tomé de otra manera distinta, ya que como voy en representación de mi país, es como que nada, el chip me cambió totalmente. Sentía así una pequeña presión más porque al estar en las elecciones como que tenés que demostrar tu sí. nivel. ¿Seguro? Entonces como que sentís esa pequeña presión, pero nada, mi chip. Eh, eh, charlando con mis compañeros de cuarto, charlando con el cuerpo técnico, nada, como que la carrera, la mentalidad que la, con la que llevé fue disfrutarla, vivir la experiencia, Obvio. porque esto se vive solamente una vez. No sé si lo día vas mañana, a llevar para toda la vida. Uh, exactamente, no sé si el, día, el, el año que viene uh -huh. volveré a estar en la selección. Claro. Entonces, esta carrera la tomé como nada, vivenciar la experiencia. De calzar la camiseta celeste y blanca y, y dar lo mejor de mí Alex, ¿cuántos correr? kilómetros corren en estas carreras? Eh, en esta, por ejemplo, corrí los 85 Ay, kilómetros Que era la distancia más larga sí, es, es un montón Porque claro. aparte, bueno, la maratona uno está acostumbrado a escuchar 42 kilómetros Y ya te parece ya muchísimo sí. Y más pensando que es un suelo llano Pero 85 claro. en montaña... Para un poco. Vale, es ¿Cómo es el entrenamiento? Es porque me imagino que requiere otro tipo de, de ejercicios porque obviamente el suelo no es el mismo. Ahí te veíamos con bastones uh -huh. que te vas acompañando. ¿Cómo es el claro. trabajo? no lo, Los entrenamientos, eh, trabajar de todo tipo de, de, de, de capacidad, trabajar la velocidad, uh -huh. trabajar la resistencia, trabajar el desnivel. Uh -huh. sí. Trabajamos mucho lo que es la parte de, de calle. Hay días que trabajamos calle, otros días que me, nos metemos en los cerros de montaña y otros uh -huh. días que trabajamos sendero, que es más cross. Tenemos distintos terrenos, porque uh -huh. prácticamente cuando competimos... Hay de todo tipo, tenés obviamente los principales montañas, sí. pero también tenés calle, tenés subidas, bajadas, claro. entonces tenés que practicar, ¿Vale? entrenar todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo cuenta acá la cabeza? Porque uno dice, bueno, 42 kilómetros, con los chicos recién lo hacíamos, ya es mucho en un solo plano, mentalmente, ¿cómo hay que estar para correr 85? Porque no solo el desgaste, el cuerpo se desgasta, los sí. 40, claro. los 50, los ¿Para 60. ¿Para dónde va la cabeza claro. en ese momento? ¿Cómo ¿Qué para vas controlar? pensando? <risa> Decís, oh, no. llevo 50... Vas cantando canciones en tu cabeza. <risa> llevo 50 kilómetros, <km, risa> me quedan 35, es muchísimo. No, sí, la cabeza es un, para mí es Huele. lo más importante. Creo que llega un punto, cuando arrancas la carrera, obviamente estás fresco como una lechuga, Ahí tu cuerpo es el que te lleva, uh -huh. ¿sí? Ya llega un punto donde ya la cabeza es donde el, es el motor principal, donde de si una. estás bien enfocado, bien mentalizado, sí. es lo que te hace terminar la carrera. Sin duda. Pensás todo tipo de cosas. Cuando yo arranco, por ejemplo, ya, eh, o sea, como estoy nuevo, empiezo a arrancar eh, ok, tengo que hacer una buena carrera, yo planifico, uh -huh. mi carrera hago un análisis, pero ah. puesto hidratación y demás, es como que estoy pensando en eso. Llevar los tiempos, todo. Exactamente, es como que vas llevando, controlando los tiempos y que salga sí. todo en orden. Llega un punto donde ya cuando la cabeza está cansada, muchos usan auriculares, escuchan música. Claro. Yo por ahí siempre me visualizo como que me imagino mi llegada, como con uh -huh. la gente que me está esperando. Me motiva eso. Claro. Eso me motiva bastante, me empuja adelante me como diciendo, dale que te están esperando, dale que tenés que llegar, dale que tenés que vivenciar eso. Uh -huh. O sea, son como imágenes ficticias que por ahí puede o no pasar, pero eso a mí me alienta a Sin empujar. Duda. Yeah esta con Yamil, que ibas corriendo, recién veíamos sí. el video, los dos juntitos, este, se iban hablando, se iban apoyando, sí, sí, fue... se iban diciendo dale que no queda nada. Claro, se van alentando, cuando de uno todo, se cansa, sí. para ahí el otro lo empuja Exactamente, ¿verdad? fue para mí fue una de las mejores, para mí la mejor experiencia. Eh, nunca había hecho una, una carrera Tal cual, así como la hice con Yamilio, así tan compartida, donde dejé de lado la rivalidad. A ver, este deporte, como, como le digo a todo el mundo, sos individual, vos vas a buscar tu, el, la sí. mejor marca y el podio normalmente. Uh -huh. Esta carrera lo que menos pensamos fue eso, fue hacer la mejor carrera... Eh, ...llegar de la mejor forma, dejar bien posicionada a la Argentina... ...y nada, fue, fue mucho el compañerismo que tuvimos... ...nos tiramos los dos mutuamente... ...cuando yo estaba pinchado él me sí. tiraba... ...cuando él estaba pinchado yo lo tiraba... ...nos sí. compartíamos geles, aguas pastillas de sales... Uh -huh. y llegó un punto en la... ...porque salimos a las 3 de la mañana... Ah. ...cuando empezamos a subir un cerro... que ¿Y el terminaron? Azúcar, e hicimos 10 horas a la 1 uh, de, de mediodía, wow. llegó un punto donde era plena noche, estamos por a punto de ver el amanecer y él sí. en un momento, cómo es, él me dice que recite frases de un libro que estamos leyendo que es La ah. mente del campeón ah. Entonces nada, me, le empecé a decir las de, que, de las que me acordaba, frases sí. que eh, todo deportista por ahí tiene que pensar a veces en Ajá. un momento de carrera para que no se pinche o para que siga adelante Empezamos a hablar de eso, uh -huh. yo nada, prácticamente llega un punto donde a veces tarearías canciones, claro. pensás canciones. Pero tampoco te todo. puedes ir de boca, ¿no? Con lo que hablas, porque por ahí el aire también claro, es claro. muy claro, importante y no, no, claro, no. claro, pero igual no vas siempre a tope en todo momento, si vienes a correr, pero hay muchas partes que te, te, te permiten caminar. Claro. Entonces, entre que caminas y demás, vas pensando, vas sí. pensando muchísimas uh -huh. cosas. A mí se me pasan muchas cosas por la cabeza y creo que a todo corredor también, cuando corre muchas horas. Uh -huh. Eh, piensan de todo, o sea, yo creo que no hay pensamiento de más, a veces yo me pongo a pensar en mi trabajo, en las claro. cosas que tengo que hacer, Ajá. o sea, es como es que son muchas horas, que son demasiadas, 10 horas. <risa> horas, exactamente, claro, entonces sí, sí pensás de todo, pero vale. para mí fue el, la mejor carrera donde se vio mucho el compañerismo, el cuerpo, 10 mm. horas. ¿Cómo queda después de una carrera de 85 kilómetros? ¿Qué secuelas tenés? ¿Cuánto tardás en recuperarse? Literal, no. ¿25? Horas? Es mucho. No, eh, a ver, este deporte prácticamente cuando corres mucha horas sí quedás baleado. Prácticamente sí. quedás muy detonado. Y acá los que corren ultra distancia, en realidad todas las distancias, porque todos son exigentes en, uh -huh. su, en su medida, pero el requerimiento más importante es el descanso. O sea, Sin el cuerpo duda. necesita descansar. Según. Terminás muy baleado... Sí. Yo, por ejemplo, después de esta carrera, eh, me quedo con un pequeño dolor de rodilla, que me mm. yo ya me lo ya atender por mi quinesiólogo y el traumatólogo. Bien. Entonces, nada, lo más importante ahora es dejar que se recupere para uh -huh. después seguir entrenando y seguir apostando a otras carreras. Seguro. Qué bueno. ¿Cómo se viene Pero... este año para vos, Valen, después de, de esta gran carrera? ¿Tenés alguna otra para la que estés preparándote puntualmente? Y mira, eh, el sudamericano se competía para el mundial. Ah, Obviamente bien. que hay un selectivo para, en cada distancia, le explicaba Faco hay distintas distancias, mm. en cada distancia van cuatro, cinco, o seis bien. representantes por categoría teoría de sexo masculino y femenino eh, eh, obviamente que el sudamericano era para ir quién iba al mundial uh -huh. nosotros con yamil quedamos quinto puesto compartido Bien. estamos en las expectativas creemos Bien, ¿no? que uh -huh. los que salieron adelante nuestros obviamente están seleccionados Ajá. y nosotros estamos ahí en la si espera. queda un lugar ahí si van a estar claro tres. si queda un lugar entramos si no sino, no y cuándo es eh, el, el mundial y donde en Tailandia oh, en wow. noviembre oh. el del 3 al 6 no, me, me me imagínate me por los cerro de Tailandia es eh, eh, eh, un, eh, eh, eh, un es más o viaje por es un lado viaje. pero además cerros muy diferentes a los que ves acá sí, sí, allá es eh, como mucho más verde más selvático eh, es otra sí. cosa yo nunca he visto fotos pero sí totalmente distinto entonces qué pasa ese sería el próximo objetivo si es que yo quedo selectivo si no es mi próxima carrera muy lejana es en noviembre el K42 en, en Vía Langostura. Ese Qué sería lindo. como mi próximo objetivo bien fuerte. Tengo otras carreras entre medio, pero nada, el objetivo más fuerte, mi programación específica va a ser para el Perfecto. K42. Qué lindo aprovecharse encima para conocer lugares fabulosos, porque uno dice, bueno, no hay mejor manera que agarrar una bici, sí. por ejemplo, salir a recorrer. Imagínate ustedes que van de a pie, sí. vas conociendo y viendo imágenes que no te vas a encontrar arriba no, de la no es otra cosa. Pero Algo es que, otra forma. que me dijo un compañero, si no me equivoco, Gabriel. el le mando un saludo uh -huh. eh, que me dice que nosotros en nuestro deporte es eh, conocemos a la provincia de una manera totalmente distinta. Nos adentramos mucho en la montaña, son lugares que un turista no va a llegar nunca. Sí. Y una persona normal, o sea, normal me refiero al que no se va a meter en un lugar que nos metemos. Porque qué pasa, los circuitos de las carreras están planificados de tal forma que uh -huh. solamente los corredores llegan. Y Nadie más, entonces nada. Yo he corrido como 15 carreras y he conocido cada lugar que por Qué ahí nada, se te mira, cruzan madre. los animales, aparte de las flores para sí, la un Buenísimas, <ríe> a nah, veces sí te encuentras algún que otro animal, pero bueno, que <ríe> se <sí. ¿Te> va a correr <ríe> aquí el deporte. y Bueno, claro, vas, vas con eso. Pero sí, la verdad que los paisajes que yo he visto, la verdad que son increíbles. increíbles. O sea. Bueno, el aplauso para Valer, deportista gracias. destacado en nuestra provincia que no queríamos dejar de tener acá en nuestro programa. Bueno, ojalá se dé lo de mundial y si es así, sí. eh, que sea con todos los Ojalá, ojalá, ojalá, Qué lindo. Me sí. encantó. Bueno, felicitaciones, vale. Muchas Gracias, gracias por la invitación.